de organizaciones sociales de, de este movimiento para que nos explique, ¿verdad? En estos momentos estamos en vivo, repito el apoyo, el respaldo de ellos ante este llamado, el nombre de su hermano Domingo Méndez, vocero de núcleo de organizaciones de estos sectores, Pino, Jesús de Nazaret y Madeja de, Fuera y Madeja de, dentro. Domingo Méndez, el respaldo total el sector Espínola a este llamado huelga, estos sectores tienen razones suficientes para apoyar este movimiento huelgario ya que no, también ya se suma lo que es Pino sus tres etapas, Jesús Nazaret, Madeja de Nazaret y Madeja de, Fuera se suma a este llamado porque ya tú ves cómo están la mayoría de las calles estos sectores intransitables, por el problema de agua que no ha sido resuelto. Aquí las amas de casa... Eh, en su mayoría están dando pena buscando cubitos de agua cuando Inapa manda un camión que debemos reconocerlo, que en ocasiones mandan un camión de agua, pero solamente a donde puede entonces si tú no tienes vasija suficiente en eh, menos de un día se te acaba ese preciado líquido entonces por esas razones y otras eh, la situación de la calle la falta de agua de estos sectores, pero también lo que es la corrupción administrativa que afecta mucho a estas comunidades porque no somos ajenas a esas situaciones pero también lo que es el alto costo de los combustibles. Eso hace que estas comunidades se sumen a estos movimientos, y no solamente a este, sino a todo movimiento que venga. Si estas comunidades no han resuelto su problema tendrán que lanzarse a las calles seguirle a las autoridades que nos devuelvan en bienes y servicios los impuestos, que bastante caro, nos cobran. Domingo, desde la noche de ayer se han estado significando en algunos sectores algunos disturbios, encendidos de neumáticos, basura en las calles. ¿Cómo ha permanecido este sector? Nosotros hasta ahora agradecemos. Agradecemos que el comercio en su totalidad está dando respaldo a este movimiento, el tránsito es casi nulo y hasta ahora ha sido pacífico. Esta comunidad acogió este llamado de manera cívica y pacífica que fue convocado. Y por eso ustedes que aquí no hay nada de comuna a la calle, no hay neumático encendido, porque así fue que se convocó y queremos que se mantenga de esa forma como fue convocado este movimiento volgario. Bueno, Víctor, alguna pregunta en estos momentos para el señor Domingo Méndez, miembro del colectivo de organizaciones también aquí en este comunidad? Vladi, él ha hablado con respecto a las razones eh, del llamado a paro en todo el Cibao. ¿Qué otras razones, aparte de las que él mencionó, puede eh, reiterarle a, a la comunidad que justifican este llamada a huelga eh, cuatro o cinco días después de que se paralizó también San Francisco de Macorís por 24 horas? Pregunta a Víctor en el estudio que ya usted enumeraba las razones por las cuales ustedes se suman a este llamado a huelga pero también dice Víctor que apenas transcurriendo pocos días, cinco, o seis días del otro llamado a huelga o de la pasada huelga aquí en San Francisco de Macorís, ¿cuáles otras razones ustedes tienen también para apoyar este movimiento? Bueno, Ya nosotros señalamos, hay razones, además de las locales hay razones regionales y nacionales, entonces cuando se habla de que se debe sincerizar lo que es el precio de los combustibles también que se, el asunto lo que tiene que ver con la seguridad social entonces esta comunidad tiene razones a su marcha de llamado a huelga porque ya es conocida que hay mucha demanda y creemos que no solamente aquí hay condiciones ni razones para un movimiento regional, aquí yo pienso que ya dentro de dos o tres meses debiera estarse hablando de, de un movimiento nacional si es que las autoridades no atemperan los llamados que se le han estado haciendo bueno Víctor, ahí está, algo más Víctor eh, Vladi, ya, por el, tú has estado en la calle de tempranas horas del día, cuál es tu valoración, valoración en términos general eh, a esta hora del día de este llamado aparo, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís. Sí, eh, hasta el momento, eh, ¿verdad? En esta mañana me he desplazado por algunos puntos, algunas calles eh, desde aquí de San Francisco de Macorís. Eh, Hemos observado una avenida Libertad eh, totalmente en las intersecciones, eh, militarizada o estructurada por tropas mixtas. Eh, en algunas local locaciones, en algunas esquinas, se mantienen apostados miembros del Ejército Nacional, de la Policía Nacional. Eh, hay que decir también que hemos observado algunas basuras en la Avenida Libertad, eh, pero hasta el momento no nos hemos percatado, no nos hemos encontrado con quemas de neumático. Debemos aclarar que si la ciudad luce en la mañana de hoy con escombro, con desecho, con basura, es producto a algunas. Bueno, a lo que ocurrió anoche. Recuerden ustedes que previo a llamados huelgarios aquí en San Francisco siempre los manifestantes o desconocidos acostumbran a tirar la basura en las calles, algo que nosotros condenamos rotundamente, pero bueno, y también previo a esto, Reina, eh, la incertidumbre, la inseguridad en las calles, debemos de destacar, o mejor dicho, decir, verdad, lo que ocurrió anoche, un abogado que resultó herido de un disparo en la cabeza cuando... Caminaba en compañía de otras personas en la avenida de Los Rieles. Este abogado se mantiene en un estado muy delicado de salud y, y es muy lamentable. Claro, son hechos previos al llamado a huelga en San Francisco de Macorís. ¿Qué hemos notado? En resumen, mucho patrullaje policial, muchos agentes linces que se desplazan eh, en grupos por las calles, miembros élites eh, conocidos como SWAT también, a bordo de vehículos. Y la policía o las tropas mixtas están en las calles El general de la plaza, Horizon Olivense Minaya Ha garantizado la seguridad ciudadana Y dice que San Francisco de Macorís puede estar tranquilo Que los ciudadanos pueden estar tranquilos Porque vigilancia hay en las calles Durante este llamado a huelga por 24 horas En San Francisco de Macorís Y en las demás 14 provincias del Cibao Víctor Puntiel Gracias, gracias Vladimir, verdad, por ese importante reportaje que muestra a la región y al mundo todo cuanto está ocurriendo a esta hora del día en medio de este llamado a paro por 24 horas en todo el área del Ciudad. Gracias, Vladimir Paula. Gracias a ti, Víctor. Regreso al estudio. Contacto diario. Bueno, Vladimir Paula, desde la calle... Aquí en San Francisco de Macorís, esa es, esa es la, el ambiente, Ezequiel y amigos televidentes, que se vive en San Francisco de Macorís en medio de este llamado a paro de labores por 24 horas que realizan realizan una serie de oraciones populares en todo el Cibao. Así que ese es el ambiente, de manera que nosotros llamamos a la calma, ¿verdad? Si se está desarrollando el movimiento vulgar, tal cual describe nuestro periodista y miembros de del equipo de prensa de Grupo treno que sea tranquila, que sea pacífica y que no ocurran hechos que mañana tengamos nosotros que lamentar. Vamos nosotros entonces, Ezequiel, a venir de esa parte que no es muy agradable, pero hay otra que sí es muy agradable y es,